En algún lugar en América, está el peligroso FUSBOMM, que es el enemigo que está ahí en pantalla. El fútbol viaja a través de las ciudades. Y en las ciudades toca a inocentes personas, convirtiéndolo en FUSBOIDES, en FUSBOODIES. Bueno, me... estoy jugando a esto porque estoy con coronavirus ahora, y... Me dio esta semana y estoy terriblemente enfermo, resfriado. Así que me dieron ganas de jugar gente usa compadre, para desquitarme un rato. Los fusboides viajan a través de los trenes y empiezan a infectar a la gente, como pueden darse cuenta. Se supone que es de Estados Unidos y hay como una predicción que muestra cómo se va a ir infectando toda la ciudad. gente usa, eres el único que puede salvar el país de esta Fussbomb. Con tus cristales especiales, tú puedes transformar a los FUSBOIDES a una apariencia normal y, y vuelven a ser gente nuevamente. Qué buen juego. Cuando tú necesites más cristales, tú puedes hacerlos crecer en cualquier lugar en cualquier momento. Estos se multiplican solo. no se le multiplicaron tanto, ahí sí. Me puede ayudar con eh. Ay. Ay. Ya, esas son las casetas de tickets para poder comprarlo los tickets para subirse a los trenes y también tienen la, las casetas de información que te muestra dónde, en qué capital te encuentra y dónde podría estar el enemigo oculto Ahora nos encontramos en Nueva York, como pueden ver ahí están las torres gemelas, las antiguas torres gemelas está el Empire State de fondo también Toma estos pocos cristales y detén a la Fusvon. buena suerte te he pasado 100 cristal. Ya, entonces partamos No quiero jugar un Advanced Game, quiero jugar un juego normal Estoy con 10 Cristales, son las 12 de la noche En Houston, Texas Y aquí estoy yo Mucha gente Ha llegado a la ciudad Tenemos la caseta de tickets Bueno, lo que podemos hacer mientras tanto Es quizás multiplicar algunos diamantes Pero como hay tanta gente Esta gente al ver los diamantes se desespera Y vienen a robarla. Entonces hay que tratar de evitar Que me roben los diamantes Mira los cretinos Es bueno que igual eh, la gente tenga diamantes, porque así ellos me pueden salvar si en algún momento me llegan a transformar. Bueno, como no hay destino, nos podemos subir al tren, a la mala. Ahí me van a tirar para abajo. Lo que pasa es que uno se puede subir al tren a la mala justo antes de que parta el... Toque el último pito el tren y te subes y te llevas. unos cristales por acá para que se multipliquen puta siempre hay un weón, puta, weón. Puta para abajo Espera, son unos lightes weón vienen a puro robarme vamos a esperar lo que tenemos que buscar básicamente una caseta de informaciones que nos muestre la ubicación del enemigo Buena, Coque Golseo, como estáis aquí. Estoy practicando un rato a gente usa. Switch lo ocupo para entretenerme un ratito. Estoy con coronavirus. Nada agradable te diré. Desde el viernes con una fiebre atro. Ya, tampoco hay. Tampoco hay ticket, o sea, que de informaciones. Estábamos en Texas. Vamos a ir a. a vamos a ir a Austin. A Dallas, a las tres treinta, gracias, coque Golseo. A las 3.37.30 llega el, el tren para irme a Dallas. Son las 3 de la mañana. Ando buscando una caseta de informaciones. ¿eh? En realidad me debería ir en 3.37. Buena, Mauricio. Sí, sí, nada mejor que jugar un ratito a Dario con... A ver cómo me va con la gente usa. ¿A cuál dije yo? 33730, Dallas. Vamos a alejar un poco a los, a los payasos. 15 segundos llega mi tren. Ese es mi tren. Entonces ahora yo me subo, como ya tengo el ticket comprado no me tiran para abajo. Tengo 71 diamantes, el máximo deberían ser 100 que tengo que andar trayendo en el bolsillo. Ojalá que aquí encontremos alguna caseta. Puta nada, weón. Bueno. Dallas. Vamos a irnos a una Vamos a irnos lejos Vamos a irnos a Chicago ya, compadre Ya, Chicago 82130 A las 82130 nos vamos Y además que esas ciudades tienen casetas de info 82130 Mira los guiñas, weón, cómo llegan estos weones, weón. Ocho veintiuna treinta. 30 segundos llegaría a mi tren que un expreso 15, 15 segundos llegaría a mi tren en mi tren. Llega a los 100 diamantes, vámonos. Vámonos Chicago. Que yo sepa, no, nunca he tenido un remake, pero debería tener un buen remake este juego. Un multiplayer no estaría nada de mal. Claro, super puntuales, lo bueno, ojalá fuera así. <risa> Vamos a ir a buscar una caseta de informaciones. Puta, no hay. Pero, ¿cómo? Tampoco acá. Ni aquí. Chucha. Buenas, saludos. Draxili. Dra, draxili. Lidan. Un gran saludo, compadre. Sí, lo malo que ando perdido porque de, los, de las tres ciudades en las que he ido no me ha tocado ninguna con una con una caseta de información. Necesito una caseta de información para ver dónde estoy parado y dónde está el enemigo. No vamos a ir a cualquier lado nomás. No me queda otra que viajar nomás hasta que encuentre alguna ciudad con una caseta de info. Oh, qué espanto compadre, buena esta fiebre. Estoy todo transpirado. Es que acá me pongo a jugar, de repente, Draxi Lidian. Acá juego y después lo subo al, al YouTube. Estos son como para jugar en la semana. Me pongo a jugar acá en, en Twitch. Y a ver, vamos a ver si... Eh, puta, tampoco ninguna caseta de info. Estoy en Grand Rapids. Ya, vamos a ir a... Vámonos a Flint. Aquí era a las cinco siete treinta. Nunca hacía mucho no. No me pasaba eso de que no, no... me encontraba con una... con ciudades que no me entregaban la info al tiro. De hecho llevo cuatro ciudades y no... no he encontrado una caseta de info. Esta es la mía, Flint. Mira, los dejé lleno de diamantes, les llega a pasar algo se pueden defender tranquilamente. Sí, en algunas sí, porque me parece extraño porque Chicago que es una, una capital debería tener, eh, no sé, una caseta de info como ciudad capital, porque hay unas que tienen como un asterisco. Un amigo me lo explicó una vez, pero nunca lo entendí bien. Creo que unas son capitales y otras son pueblos, una cosa así. Acá tampoco, estamos en Flint y Catch. Tampoco. Venimos de Grand Rapid. Vámonos a Detroit. Detroit a las 7.10. Así es, me tocó un algoritmo de poca info. Así parece, igual este es una es un, es un, es un alternativa de versión que, que cargué de la gente usa, pero extraño ¿vo? ¿cachai? Debería mostrarme, el... debería salir una caseta de info, ojalá la podamos encontrar. Random es como el algoritmo, es como que, como se estructura el mapa al momento de salir, como lo hace el Minecraft. Los mapas del diablo, claro Claro, lo, como los mapas del diablo, que cuando entráis el, el mapa cambia random A ver acá, aquí debería estar, ¿no? Cáchanos ahí eh, Vámonos a Lansing No, ya cagamos, ya estuvimos en Flint, ya estuvimos en Chicago, ya estuvimos... Puta, Toledo no hemos ido Ni en Toledo, ni Lansing Vámonos a Toledo A la 8.13.15 8.13.15 Eh, Si, sí, capaz que sea... 8.13.15 Capaz que sea una... una... A ver, Atari... Porque el juego se llama Agente USA Alternativa... Versión Alternativa, Alt Version Pero no creo no creo porque al principio decía las habló sobre las casetas de info, habló sobre todo, entonces tiene que estar. ¿A qué hora era? A las 12.13.15. Claro, en la versión sin info. Toledo 12.13.15. Los voy a tirar para acá para abajo, estos bueno. weones. Puta, siempre hay un weón. Ya. gente usa compadre bueno ahora viene mi tren <risa> buena max a ver, Draxilidan, Draxilidan, así es. Coloque el link de tu la... Buena, buena compadre. Creo que igual se conecta gente ahí en el Discord. Hace tiempo no me he metido. Toledo. Chucha. Ya, una broma. Vámonos a Cleveland. OH. Do you now hold a ticket to Cleveland OH. Ya, a las 9.16.45. 9.16.45. Oye, qué onda. Nunca me había tocado que se demoraran tanto en encontrar un, una caseta de informaciones. Cleveland, 9.16.45. <risas> no, no, no es que lo tenga abandonado, es que no me he metido nomás. Tengo que activarlo cuando hago lo en vivo. 9.16.45, ya vamos. Estoy confiere, estoy todo transpirado. Ah, bueno. Se supone que salí de vacaciones el viernes y, y justo me da coronavirus. A los 45 segundos llegaría el, el tren. Nos vamos a ir a Cleveland. Mira, los buches acá al tiro. Se vuelven locas la weas. Vamos. Wow. ¡Vamos a robarle! ¡Vamos a robarle los diamantes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a pelar! ¡Diamante gratis! ¡Diamante gratis! O tal vez como la cura, claro, es la cura ante el coronavirus. Ahí viene mi tren. ¡Vámonos! ¡Vámonos a Cleveland! Ya veo que de repente aparece un infectado, compadre. Eso es emocionante cuando aparecen los infectados. De verdad que es muy entretenido eso, las peleas weón, es muy genial. Ya ver, veamos, capaz que hay... ya hayan infectado acá. Me contagié el día, el día jueves me contagié, fui al hospital y me Ahí me pegué, el, me pegué un bicho ya, 11, y nueve. Ahí viene mi tren. qué bueno el tema musical. Info Por fin, compadre, encontramos la caseta de informaciones. Vamos a ver al tiro. ¿Dónde estamos? ¡Oh! Esto está, esto está que arde, compadre. El coronavirus ha avanzado bastante. Ya. Vamos a anotar la ciudad, ¿eh? A ver, por el recorrido que tenemos que ir. Lo encontramos en Columbus. Ya. Y vamos a ver dónde está el enemigo. Ahí está. Ese es Desmoines, creo, ¿no? A ver. Creo que es Desmoines. Vamos a ver al tiro. Esa es... No, no era de Omaha. El one se encuentra en Omaha. Perfecto. Nosotros estamos en Columbus. Tenemos que llegar a Indianapolis. Indianápolis. Lo más probable que de... Lo más probable que tengamos que ir a... A ver, Columbus. A Cincinnati. Cincinnati eh, y de aquí ya tenemos que empezar a movernos a Springfield. Puta Springfield. La otra sería a ver si es que hay un tren desde acá de, de Madison. De Madison y tal vez tenga que pegarme el pique a Chicago. Bueno, ya estuvimos en Chicago, de ahí partió todo. Entonces, ya cuando estemos por acá, por Springfield, deberíamos hacer San Luis. San Luis. Después, Jefferson. Después, nos vamos a Kansas. Estoy anotando para no. Después, Topeka. Y finalmente, estas tres: Lincoln, Omaha y Des Moines. Lincoln, Omaha y Desmoines. Desmoines. <risa> Ese sería el recorrido que hay que pegarse. Entonces ahora vamos a ver en la caseta. Está la cagada. De verdad que hay hartas harto ciudades que están bastante contaminadas por el lado sur de la del, del país, weón. Y de verdad que está brigido. Pero está entretenido. No somos malos. Vamos a ver. Eh, a ver. Madison, Chicago. Kansas, Topeka, Cincinnati, Indianapolis. Mira, no veo ninguna, weón. Columbus. Nos está pica, weón. Puta no. Nos... Ay, weón, qué onda. Vamos a tener que volvernos a. Chuch. A ver, que estamos en Columbus, a ver. Ya. No, weón, es que nos vamos a tener que ir por acá. Toledo. Y de Toledo a Chicago. Puta, ya. Ya vámonos a Toledo. Acabo de ver Toledo, weón, bueno. a ver. Ah, pero está Cincinnati. Está en Cincinnati, ahí está Cincinnati. Bueno, ahí apareció. Oh H perfecto. ¿Cómo? Listo. A la 1:57 puntos, vamos, llegó. Vámonos a Cincinnati. Ya, bueno. Vamos bien, vamos bien. ¡Oh! El juego del zorro del fin de semana, qué complicado, qué, qué, qué, qué condoro que me mandé al Al haberme comido las bolsas de dinero. Ya estamos en Cincinnati. Todavía podemos, tenemos, tendríamos que ir a Indianápolis, ya... Ya me sé algunas ciudades, al menos, para donde tenemos que dirigirnos ¿no? Harta gente acá en la ciudad. Vamos a ir a comprar el ticket. Esta gente está limpia, Indianápolis. Ahí está, vámonos a Indianápolis a las 4.45 cuarenta y cinco. 4:45 nos vamos a Indianapolis. Hay que darle igual a estos hueones porque cualquier cosa que pase. 35 segundos quedan para que nos podamos ir Vamos a empezar a multiplicar algunas calugas de anticoronavirus Si llegan infectados Ándate weón, ándate eso que lleguen buenos infectados de acá <coughs> Bueno, es como yo Porque estoy infectado en este momento Uno Dos Tres Cuatro Ahora vienen Ahí en el tren Puta, que puntual, compadre Nos vamos a correr por acá Puede que salgan infectados Nada entonces vamos camino a Indianapolis Después nos tendríamos que ir a Springfield A ver a los Simpsons Estamos en Indianápolis, compadre Son las 6 de la madrugada infectados son unos bichos así, son como como que son como unos glitch mira cassette de información en indianápolis buena sigue ahí el enemigo sigue sigue en Omaha San Luis. Nos podemos ir a San Luis. A ver, vamos a revisar. Ya, San Luis está la raja, ya. Buen, buen buena, buena. San Luis, Jefferson, Kansas, Otopeca. A ver. Cualquiera de esos destinos nos sirve. Ya, vámonos a San Luis. 6:4 A las 6:4 llegaría nuestro tren para San Luis. Vamos a ver si. Mira, siempre hay un weón, sí, es inevitable, weón. Ándate de acá. Puta. Ándate, weón, ándate, ándate. Ya este es mío, ¿no? A las 6.4 era. Casi se me da el tren. Estamos en San Luis entonces. Estamos cerca, estamos cerca. Infectar la ciudad, compadre. Ahí querían ver a una gente infectada. Ahí hay gente infectada. Y están peleando. Abajo están peleando. Están peleando abajo. Todavía están en guerra acá. No. Uh. Oh, me rajé. Hay dos diamantes. Los weón igual votan porque saben que hay infectados. A ver, acá vamos a tratar de salvar esta ciudad. ¿eh? Vamos a salvar la ciudad. Pero ahí hay más. ¡Concha! ¡Uy! Está la hueá. Me... Uy conto... me tocó un weón. Me dejó en treinta y nueve weón oh, el héroe no puede estar sin diamantes compadre puta que son weones ya bien ahora más infectados para acá chucha Listo, justo. Bueno. Ahora yo necesito recuperar mis 100 diamantes. Sí, pues gente usa, compadre. No puede andar con menos de 100 lucas en el bolsillo. Po, man. ¿Eh? A ver. Parece que la ciudad está salva Creo, sí, parece que están a salvo, no hay más infectados, vamos a multiplicar más diamantes. A los Son hachas. esos que suenan como que si se rompiera algo. Eh, quiere decir que ya están... Están saturados El máximo que puede eh, que puede almacenar un... Un ciudadano son 10 Claro, los ciudadanos normales no pueden andar con más de... Más de 10 diamantes en el bolsillo Cacha, a ver si se bajan un infectado. Mira, mira, mira... Se bajó un infectado En esta ciudad están llegando muchos infectados Tenemos que ir a Jefferson, Kansas o Topeka. Ahí está Jefferson. En Omaha o Des Vámonos a Jefferson. Jefferson City, M.O. Que no veo Kansas, no veo Topeka, no veo ni Lincoln. No, está bien. Jefferson City. A las 9.10 en punto. 9.10 en Este debería ser mi tren, Llegó un infectado. Era como pelean, uh, uh, se rajaron, wevón. Menos mal, me puedo ir tranquilo. Vámonos a Jefferson, compadre. Aquí, de seguro nos vamos a encontrar con un lugar lleno de infectados. Eh, si, sí, pues que bolseo, me lo termina hace rato este jueguito. Po. Año, eso sí, sí. Tiene toda la razón Mauricio y... Ya. De seguro he infectado acá. De hecho, ni siquiera hay pelea, los buenos están, están todos pringados. Ya. Paciencia nomás, paciencia. Paciencia, paciencia. Perfecto, es una ciudad pequeña, ¿eh? vamos, a, vamos a echar a todos estos buenos de acá. No quiero gente. Ándate, eh. no quiero gente en esta ciudad, compadre. Vamos, vamos a cerrar esta ciudad. Ándate, and... váyanse, váyanse, váyanse aquí. Puta, alcancé a echar un hueón. Ya, a ver, veamos. ¿El enemigo sigue acá o no? A ver, sigue ahí en Omaha. Ya, nosotros estamos en Jefferson, Kansas, Topeka, Lincoln y Omaha. Estaba No, se comieron todos los diamantes. Saben ¿No que pueden llegar infectados, payasos. ¡Que queremos diamantes! ¡Queremos diamantes! Sale de acá Lo voy a echar de la ciudad Hay que echar estos buenos de la ciudad Estos buenos son puros... Lumpen, lumpen que andan haciendo cagar weón Mira, weón Ya, andate Mira, llegó un infectado Puta, weón, uno y... Puta, llega uno y... ya Da igual, vamos a comprar el ticket Mira, está Desmoines. Al lado. Omaha no se ve por ahí. Ya, vámonos a Desmoines. Lincoln tampoco se ve. No, ya Desmoines. Desmoines. A la 11. A la 11.47.15. ¿Cómo oh, lo he hecho esto? lo Era, bien. Desmoines 114715. Esta ciudad ya está totalmente limpia. Un payaso que hay que tirarlo arriba al tiro. Ahí se baja un payaso. Bien. Y en 15 segundos llega mi tren. A desmoines. Finalmente tendríamos que ir a Omaha. Ahí viene mi tren a Desmoines, compadre Suspenso, suspenso Vamos a llegar a otra ciudad contaminada Cacha, venían puros contaminados del tren Llegamos a Desmoines, esta weá está totalmente infectada. Oh, weón, qué mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal, corre, weón, corre. Oh, perfecto. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Qué buena la multiplicada. Ya, vos pues, te quieto nomás, sin miedo, sin miedo. Quédate ahí, weón. Pareciera que no hay más infectados Oye, se multiplicaron ultra mega rápido Oh, llegaron Pareciera que no hay nada más Weón, miren, llegué al final El, el enemigo se movió Ahí está, el último personaje de la gente usa, compadre entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ahora? A ver, vamos a ver qué es lo que dice la caseta de informaciones Ya que tenemos al último enemigo acá al lado Claro, se movió a la ciudad Donde estamos nosotros, a Desmoines Y nos terciamos con él acá ¿Qué les parece? Aquí estamos con el famoso Fussbomb Lo pillé Les presento el último enemigo de Agente Usa Y ahora lo que hay que hacer es tocarlo con 100, 100 diamantes en el bolsillo. Felicitaciones, agente USA. Tú has salvado al país del FUSBOM, la, de la amenaza FUSBOM, en solamente un día y 15 horas. El MACINLE, eh, voy a apreciar esto al, re, al re, regresar a, a la TV. Esa, bueno, no sé qué significará. Elma Snidl. Aprétese esto al regresar a T. Apreta el botón para continuar y ya partiría de nuevo una nueva aventura de Agente Usa Así que, bueno, capaz que más rato entre Ahora voy a ir al baño Voy a, ir a tomarme unos medicamentos para sanarme Y lo más probable es que más ratito me, me ponga a jugar otro video game de, de Atari Agradecido por la compañía y y Lidan Creo lo y quienes más estén también ahí viendo la reproducción. Un abrazo, nos vemos más ratito.